La última mesa sobre la atención a la víctima. Sin duda ninguna, todo lo que hemos estado viendo aquí es de un carácter científico irreprochable pero hay algo que significa qué hacemos con las víctimas, quiénes son, quiénes son las víctimas. Yo quería empezar haciendo una brevísima introducción de algo que ya sabemos pero que creo que nos puede ayudar a contextualizarnos ¿qué significa víctima? todo el mundo entiende lo que es una víctima pero yo creo que podemos decir que estamos hablando de, de víctimas con un carácter especial víctima es aquella persona incluso animal según recoge el diccionario de la Real Academia Española a la que se le causa daño y el daño puede ser un daño digo yo Físico puede ser un daño moral, puede ser un daño legal, puede ser un daño interpuesto, puede ser un daño directo, un daño indirecto. Pero, ¿cómo cuantificamos el daño en un bebé que ha sido robado? Si os dais cuenta, el concepto de un niño o un bebé que ha sido robado amplía la dimensión del concepto de víctima. Porque tenemos que atender a lo que son los padres, en este caso quizás más concretamente la madre, a lo que son los familiares cercanos, de los que también se ha estado hablando aquí, no solo los abuelos, incluso el entorno familiar extenso, los vecinos, y si nos ponemos a ampliar lo que sería la onda expansiva, pues la propia, al propio sistema democrático, el propio sistema social que permite o que no vela por el respeto de los derechos humanos y el mejor, en este caso el peor de los casos, el bebé que ha sido sustraído. Por tanto, creo que en este contexto de daño hay algo que es mucho más importante de quizá cualquier otro daño cuando hablamos de una víctima, que es el tiempo. Los que somos profesores sabemos que si suspendemos causamos un daño. El que se presenta una oposición y le suspende a la oposición quizás es un daño, no sé si irreparable, pero es un daño. Uh -huh. Me ha mucho. <risa> Nunca los profesores aprobamos a nadie. Siempre dicen he aprobado y me han suspendido. O sea, que nosotros causamos el daño. La víctima siempre es el, el suspenso. Pero yo creo que en este caso lo que realmente nos marca el concepto de víctima en el tema en el que estamos tratando es el tiempo es el tiempo porque es un daño irreparable que aún llegando en el mejor caso de que una madre y unos padres puedan encontrar a su bebé es un daño irreparable que además lo hará en el tiempo por tanto creo que hay un tiempo a corto a medio y a largo plazo que hace muy específico que estas víctimas sean unas víctimas muy especiales porque además en el mejor de los casos que un bebé que ha sido robado llegue a saberlo y quiera buscar a sus eh, progenitores pero habrá muchos como sabemos que ni quieren por tanto incluso ni se sienten víctimas bueno pues yo creo que de todo esto de todo este concepto social, económico, sin meterme en más casos de la cuestión del dolor, de lo que significa antropológicamente el dolor desde un punto de vista cultural, social y personal, psicológico, pues contamos esta tarde con dos personas que tendré que llamar a mi izquierda Ana y a mi derecha Ana. Pero vamos a ver, ¿va a hablar primero tú Ana? No, Ana. No, no. Vale, va a hablar primero Ana Mancho que es profesora asociada en el grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza, miembro del grupo de investigación y comunicación e información digital. También ejerce como periodista en Aragón Televisión. Es doctora. Yo cuando está en algunas tesis doctorales de médicos digo, ya hemos hecho al médico doctor. Es doctora, doctora en periodismo, recibió el tesis de la Asociación de Periodistas de Aragón. ...por un reportaje también de investigación relacionado con el tema de estas desapariciones infantiles... ...y seis años después, a esta tesis a la que yo me refiero, sobre el tratamiento audiovisual de los casos de niños robados en la comunidad. Es la segunda tesis doctoral que yo sepa, porque la primera yo tuve el honor de co-dirigirla a Neuros. Ha trabajado como lectora también en la Universidad de Burdeos profesora en la Escuela Superior de Comercio y el Instituto de Cervantes... Etcétera, etcétera, aparte de que es licenciada en filosofía y letra, ¿no? que sí. eso ya ni existe. Ni existe. Yo voy sí. las dos, tengo uno las dos cosas, ¿no? El periodismo y la historia, que es de donde provengo realmente. ¿no? Está muy bien. Voy a presentar también a, a Ana Arazo, que está a mi derecha, y así ya después cuando empecemos la no tenemos que interrumpir, ¿os parece? Bien. bien. Ella es psicóloga general, sanitaria y miembro de la Asociación de Memoria Democrática de San Fernando. ...es psicóloga... ...de la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz... ...y entre otras cosas... ...porque yo también es psicóloga del deporte... ...dedicado al tema de deportivo... ...donde tiene la mayor parte de su currículum... ...según he podido comprobar... ...porque el internet nos hace que bichemos... ...ha intervenido como profesional sanitaria... ...en las exhumaciones de restos de bebés robados... ...en el cementerio de San José de Cádiz... no ...aplicando un programa... ...de intervención psicosocial... ...del que ahora nos hablará... ...por tanto... Estamos en unos 15 o 16 minutillos cada persona, no uh -huh. más o menos sí, para dejar menos. tiempo después al, al resto. del Pues entonces, Ana Mancho tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias al observatorio por invitarme a la Generalitat por iniciar esta iniciativa que creo que es maravillosa y que espero que podamos exportar a Aragón, a ver si nos hacen caso. Y yo voy a hablar de, como decía el profesor, eh, del punto de vista de la víctima, pero del, desde el punto de vista de la víctima y los periodistas, de cómo los periodistas hemos tratado a las víctimas, a los afectados, teniendo en cuenta además que aquí hay afectados y que, bueno, podamos hacer un feedback, ¿no?, a ver si esas percepciones que tengo eh, son las mismas que tenéis vosotros. Y... Todo esto, como, como muchas cosas en la vida, a partir de una casualidad, era, era el año 2009, llegué a la redacción de informativos, que es donde trabajo, y llegaron dos personas, Antonio Barroso y Juan Luis Moreno, que decían que les habían robado al nacer. Nos parecía rarísimo aquello, porque, aunque se había hablado muy puntualmente, no era Vox Populi, no se hablaba en España de posiciones infantiles en el año 2009-2010. Fue a partir de ese momento cuando se empezó a hablar más masivamente. Y el punto de inflexión... Fue precisamente el 27 de enero del año 2011 cuando ellos con Enrique Vila presentaron 261 demandas de personas ante la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía decidió desglosarlas, todo eso bueno, se ha acabado practicando en archivos. Pero hubo un punto importante y es que menos de 15 días después fueron recibidos por el ministro de Justicia, Francisco Camaño, y el 22 de febrero los 336 diputados del Congreso ...mostraron su solidaridad en una proposición no de ley aprobada por unanimidad. En el año 2011 decía así, el Congreso de los Diputados manifiesta su solidaridad para con todas aquellas mujeres... ...que hubieran sido víctimas de la sustracción de sus hijos o hijas para ser entregados en adopción y sus descendientes a los que se les negó el derecho a vivir con sus progenitores. Esto lo dijo el Congreso en el año 2011... Pero además de ese salto a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel judicial, a nivel de los tres poderes del Estado, hubo un salto mediático porque a partir de ahí sí que se empezaron a hacer reportajes y documentales en prensa, en radio, en televisión, se hicieron eco las televisiones extranjeras… Y a partir de ahí sí que podemos decir que hubo un cambio, se empezó a hablar. Antes, porque quiero dejar constancia de que hubo gente que trabajó esto, especialmente Montserrat armengo que trabaja aquí en, en, la televisión, en TV3, en la Televisión Autonómica Catalana, con Ricard Vélez y con Ricard Víñez, hicieron un documental, El sense perdus del Franquismo, no hablo catalán, lo siento, seguramente no está bien pronunciado, fue el año 2002, eh, los famosos artículos de Interviews. De los años 81 y 82, la monja que traficaba con niños, niños muertos en la nevera, la monja cambiaba niños como Cromos. Gómez Mardones en El País hizo un artículo, el precio de un niño. Garrido el Estache fue entrevistado en el diario ya eh, en el año 88. Jesús Dúa en el año 2008. Es decir, que antes había habido... Eh, ...ecos, había habido voces que habían hablado de las desapariciones infantiles... ...sí que hay que decir que las primeras apropiaciones prácticamente solo las trató Monserrat Armengou... ...pero había sido muy puntual y a partir de ese momento sí que hubo un tratamiento mediático... ...muchísimo más fuerte y muchísimo más continuado en el tiempo prácticamente hasta el año 2015. Eh, yo seguí trabajando con el tema, no solamente con, eh, con las dos personas que he nombrado... ...sino evidentemente con todos afectados de Aragón, era muy complicado hablar con ellos porque muchas personas... Eh, se, quisieron hablar a raíz de los medios pero al mismo tiempo tenían como un miedo a los medios entonces yo recuerdo aquella etapa como una etapa muy complicada para poder hablar con ellos eh, hicimos un trabajo de investigación logramos que, que una mujer encontrara a su hijo que había sido vendido en Canarias precisamente hoy que estábamos hablando de Canarias había sido sustraído en Zaragoza y, y en Canarias, y ahora la, ella no quiere nunca que, que digamos nada de, de su historia, porque por eso no voy a decir su nombre, pero sí que os diré que su nieta está estudiando veterinaria ahora en Zaragoza, digamos que se cierra la cuadratura, no solo ha encontrado a su hijo, sino que ahora su nieta ha ido a estudiar a Zaragoza. Pero bueno, yo, quería, yo veía que a pesar de todo no lo estábamos haciendo bien, porque los periodistas cuando elegimos qué testimonios meter, qué parte de la historia contar, si nos centramos en los primeros robos, en los robos más de los años 80, o sea, los años 60, 70, 80, si hacemos un discurso de qué pena me han robado a mi hijo o un discurso de derechos, tengo derecho a saber quién es mi hijo o quién es mi madre, cuál es mi identidad, si elegimos un enfoque y otro… Estamos reconstruyendo los hechos, pero además en este caso estamos modificando la memoria colectiva. Y esto es especialmente importante en este país porque no ha habido comisiones de la verdad y de la reconciliación, como sí hubo en Argentina. En Argentina Alfonsina aprobó una ley de punto final, pero sí que hubo una comisión de la verdad que recogió todo lo que había pasado en España, no se recogió, no se ha recogido lo que ha pasado. Por lo tanto, los reportajes, los documentales, no solamente de televisión, yo me he centrado en la tele, pero de cualquier ámbito periodístico, han servido para recuperar esa memoria y según como lo hemos hecho los periodistas, la ciudadanía tiene una visión u otra, porque al final los periodistas modificamos la conciencia colectiva. Por eso era tan importante estudiar, cómo lo habíamos hecho y no solamente cómo lo habíamos hecho en España, sino cómo se había hecho en el extranjero, cómo lo había hecho la CNN, cómo lo había hecho la BBC, las televisiones francesas. Hay ocho reportajes y documentales que han hecho en televisiones francesas que la verdad es que pienso que es el país que, que más se ha hecho eco de este tema. Y todo eso acabó en una tesis doctoral. En la primera parte lo que hice fue reconstruir lo que había pasado y en la segunda parte hacer ese estudio eh, periodístico. Y estas son las dos grandes conclusiones. En España se han priorizado las narraciones que han tenido hacia el infoentretenimiento, llamamos a esto cuando en los telediarios, más que información, a veces damos entretenimiento, ¿no? Entonces, hacia la espectacularización de contenidos en las que ha privado la visión de que los robos sean cometidos por tramas de compraventas de bebés con fines económicos, alejadas de su contexto histórico, del franquismo. La responsabilidad del Estado ha quedado en un segundo plano, y se han ocupado la mayor parte del tiempo en mostrar cómo sucedían las apropiaciones más que en aportar elementos para el debate público. Y sobre todo ha primado la idea de que eran delitos comunes y no de lesa humanidad. Y es una de las claves que los delitos se consiguen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Sin embargo, las narraciones extranjeras han sido bastante más serias, han ligado los robos al franquismo todas, absolutamente todas las que hemos estudiado. Han explicado las causas históricas, no han obviado la responsabilidad del Estado se han hecho con una intención informativa donde, aunque también ha habido elementos de infoentretenimiento, también ha habido sensacionalismo, han ocupado eh, han dado más elementos para ese debate público del que yo estaba hablando, que es tan importante para que mmm, haya una ley y haya una vía y, una, y un camino para, para, para la salida. Y como botón de muestra voy a contar cuánto cuántas veces hemos oído hablar de, del medio ambiente. Sin embargo, estas dos últimas semanas ha sido masivo. Entonces, es muy importante hablar, es muy importante hablar de temas, pero hablar con sensibilidad y con conocimiento. Y, sin embargo, yo creo que en el caso de los bebés robados hay un cierto olvido. Se contó, se contó, yo creo, mucho desde el victimismo, el sensacionalismo. Eso junto a los archivos de los casos ha habido que se ha producido, que se ha, ha provocado perdón, que se produzca lo que llamo un olvido social. No es que la gente no sepa, pero creo que si hacemos ahora un eh, debate por la calle, la gente sabe de lo que estamos hablando, pero no sabe de lo que estamos hablando en, en toda su amplitud. Por eso, una vez que terminamos la tesis, terminé la tesis doctoral, que fue el año 2017. Eh, decidimos hacer un censo audiovisual en el que recopiláramos las experiencias de los afectados desde el punto de vista de la academia, desde el rigor, sin limitaciones temporales, porque además los medios no solamente tenemos esos límites eh, que nos marcan si somos televisiones públicas, televisiones privadas, sino además tenemos un límite temporal y un límite del editor que decide qué contenidos meter. Yo voy a poner un ejemplo, me acuerdo de una exhumación en Zaragoza, ya era época del Partido Popular, una exhumación de cuatro... Cuatro exhumaciones en una mañana eh, llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza que no abrieron el informativo. Y a mí me parecía impresionante. Cuatro exhumaciones. Es que ya no ha habido más. Hubo una, estas cuatro, y ya no ha habido más. fueron Se contaron en el minuto 20 del informativo en unas colas, con las llamamos a lo que son informaciones que no son noticias, que son informaciones más cortitas de 30 segundos. Entonces, el censo lo que intenta es... Recuperar esa memoria desde el rigor y desde el respeto a lo que quieren contar los afectados. Entonces hemos hecho 27 vídeos, hay afectados, hay expertos, tenemos aquí a Neus que es una de las personas que, que han trabajado. Recuperando el concepto de víctima que, que ha hecho el profesor, bueno, pues eh, desde el Estatuto de Víctima del Delito, víctima es toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su persona, patrimonio, lesiones físicas, psíquicas, daños emocionales, también las víctimas indirectas y al final tiene que dar un derecho a la protección, eh, según la RAE es La persona que padece daño, hay varias afecciones, una es la de los animales, yo he cogido estas que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Entonces, partiendo de este concepto de víctimas, lo que hemos hecho esos 27 vídeos en los que hemos recogido testimonios de madres, de hijos y hermanos, también partiendo del amplio abanico que va desde los robos hasta las adopciones irregulares, porque sabemos que muchos están inscritos como biológicos sin serlo, pero que hay que demostrar previamente que han sido robados y no dados voluntariamente bajo coacciones en la mayor parte de los casos por sus madres biológicas. Por lo tanto, hay un amplio abanico tanto de casuísticas como de personas. Es una web, he eh, hecho pantallazos porque no sé por qué, eh, bueno, se llama bebésrobadosaragón.es. en este ordenador sale muy rara la web, entonces he eh, aprovechado la hora de la comida para hacer pantallazos y que la veáis bien. Lo que hemos hecho es, eh, salen los diferentes eh, entrevistados, todos están mm, grabados de la misma manera, fondo negro, y salen de forma aleatoria, es decir, que cada vez que entramos en la web sale uno primero y a lo mejor este primero sale el último para evitar, eh, bueno, porque hemos puesto a uno primero y otro no. Entonces, eh, al lado de cada testimonio sale una descripción de la persona, de su historia. Bueno, aquí tenemos a Antonio Barros y a Juan Luis Moreno. Y todo esto se ha hecho gracias a fondos, lo ha hecho la Asociación de Medios Robados Aragón, yo he trabajado con ellos, y se ha hecho con financiación pública, por lo tanto es un modelo público-privado, con fondos para la recuperación de la memoria histórica de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, porque todos esos vídeos, como he dicho, salen en, en una web… Y yo lo que he hecho aquí es seleccionar trocitos muy cortitos de vídeos, ya con esto terminaré mi intervención, y eh, recuperar frases de esta persona, por ejemplo, Joan Lavangi, es una historiadora de la Universidad de Nueva York, que dice que existe el deber de transmitir a las generaciones las violaciones y delitos sufridos para liberar a las víctimas de la humillación y de la vergüenza. Y entonces tenemos a seleccionada a Francisca Escudero, ella eh, dio a luz en la maternidad de Zaragoza, vive en Tarragona, no sé o si sea, sí. antes hemos hecho no vimos, prueba y se oía bien. No la dimos. Se puede subir un poquito nunca. más. Éramos una pareja jóvenes, pero bueno, yo a pecho en la vida. Mi marido estaba haciendo la y yo estaba trabajando limpiando en casas. Y yo he criado a mis hijos. Porque mi marido a los 28 años murió. Y yo me quedé con el pequeño de tres meses el mismo día que su padre murió. Y mis hijos han vivido. Pues igual hubiera vivido ella conmigo. No tendría la mejor una gran carrera, pero mis hijos tienen un buen oficio, que no se mueren de hambre. Es lo que quiero saber, es dónde está mi hija y que sepa que tiene una familia, que y que esa familia nunca la rechazó. Y la justicia sobre todo, sobre todo justicia. Justicia por esas personas que tuvieron tan mal corazón. <coughs> Además, son, los testimonios son un instrumento de denuncia. Eh, Teresa Carrasquer es una mujer que eh, sabía que era adoptada. Cuando murió su madre eh, adoptiva con 103 años, decidió buscar a su madre biológica, no porque pensaba, pensara que había sido una mujer o una niña robada, sino porque quería saber de dónde venía la diabetes que tenía. Y cuando fue a la Diputación de Huesca, eh, la persona de los archivos miró en el libro, y bueno, no salía nada, pero después le dijo, tengo otro libro, un libro que ella describe como si fuera el libro gordo de Petete, y era el libro de la, de la, de la, de la orden religiosa en el que salía el nombre de su madre biológica. Fue a buscarla a Volea a un pueblo de Huesca, y descubrió que su madre biológica había muerto, murió joven, pero toda su familia la estaba buscando. La estaba buscando porque esta mujer no se cayó. Esta mujer siempre dijo que aunque ella se fue, bueno, ella se fue a, a las monjas eh, a Huesca a, a, a, hasta que dio a luz, siempre dijo que había tenido una niña y que al año le habían dicho que se había caído por las escaleras, evidentemente no se había caído por las escaleras, era Teresa y entonces ella eh, ha iniciado, bueno, en Huesca le han archivado los casos y ahora está en el Constitucional y entonces ella quiere que su caso sirva como luz ¿no? como camino para otras personas y le hemos dado voz en el archivo No sé si se ha quedado parado o... Yo, Ana, solo quiero justicia. Quiero que se sepa mi caso, para que esto no suceda. Porque tú imagínate a una madre que le saquen una hija con un año, a otra que la engañaron diciendo que se había muerto la madre biológica. Y es para mí como restituir todo el daño que les hicieron, porque esto es una crueldad, y que sea una pequeña luz, mi caso, para que las demás puedan empezar a mirar y saber más o menos por dónde tienen, que se tienen que dirigir. Que yo creo que hay personas buenas, que yo las he encontrado, y me han ayudado a todo, a todo, a encontrar todo lo que yo necesitaba saber. Hemos intentado o hemos priorizado que haya un discurso de derechos, representar a la víctima como agente histórico, no como objeto de la historia. Ella es Vanessa, ella es de Castellón, ella eh, fue... Mmm, adoptada en Zaragoza por un matrimonio que se la llevó allí pero primero, bueno, nació en Pamplona fue adoptada en Zaragoza y se le llevaron sus padres a Castellón y ella eh, intermedió la hermana eh, una monja de Zaragoza y la monja ha fallecido pero sin embargo las hermanas que estaban con la monja todavía viven y ella dice, es necesario que haya una ley porque estas monjas saben todo lo que pasaba y es importante antes de que muera ¿no? Y sobre todo, que nos han quitado un derecho fundamental, la verdad. Y queremos saber la verdad. Si luego nos lo que encontramos no nos gusta, es nuestra elección. Pero nadie tenía derecho a quitarnos la verdad. Me parece además que lo dice con una seguridad... Y otro elemento también que ha sido importante en el archivo, eh, ya nos decía Pablo de Greif, el anterior relator, eh, que es importante eh, recopilar la memoria de todas estas personas debido a la edad avanzada y al riesgo de que sus voces y la información que puedan proporcionar se pierdan definitivamente. Y el año pasado acabamos el archivo, fueron prácticamente para noviembre, diciembre del año pasado, y ya hay dos personas que han, han fallecido. Una es ella… Hola Josefina, soy tu hermana, nací dos años y medio después de ti, por eso me llamo igual, porque al, est al morir tú, según dijeron, que no está aprobado, porque el fiscal me ha dicho que no estás enterrada, por lo tanto estás viva para mí y para toda familia. Entonces te, do te doy mis felicidades por tu cumpleaños y espero que algún día nos podamos encontrar, y ha muerto hace 15 días más o menos y, y otra Hola. persona eh, que además en el caso de Antonio y de Celia eh, él murió al poco también pero nunca lo había contado de hecho sus hijos supieron todo esto hace hace nada prácticamente el año pasado porque ellos no lo habían contado entonces aquí tiene también el, el doble el doble interés no de que son de que hay personas que nunca han hablado y que además si no sus testimonios se habrían perdido y es último caso. Ni mi mujer ni yo jamás dijimos a ah, nuestra familia, no es el problema, lo que llamamos felicidad, nosotros somos. nos pues hay que dar la cara y hay que hablar y que aparezcan nuestros nombres. Pues imagínate que alguien pincha en internet tu nombre y te ve y escucha esto, ¿no? Pues sí, yo, yo creo que ya vale, hay que, hay que callarse, ¿no? Hay que dar la cara, y, porque si no nos mostramos nadie nos puede encontrar. Y ya por último, en el archivo también hemos dado, como decíamos, a expertos, he seleccionado un trocito de, de NEUS, ¿eh? porque al final, eh, pues vosotros con el observatorio lo que estáis haciendo es servir de guía y abrir caminos y es muy importante. A nivel de observatorio de desapariciones forzadas, nosotros también hicimos un convenio con el Colegio de Psicología de Cataluña, porque la unidad de duelo del Colegio de Psicología de Cataluña pueda ayudar a las personas que lo pidan, porque es desesperante cuando estás hablando con un hijo y te dice es que yo me miro al espejo y no sé a quién me parezco, es que pido documentos y no hay nada, es que no sé nada, es que no sé quién soy. Y esto es todo. Gracias por su atención. Gracias Ana por... Por adaptarte también al tiempo. Ana Arazo. Yo no sé si me he Te puedo dar dos minutos más. Bueno, pues buenas tardes. Eh, yo soy Ana Arazo, eh, vengo de, de Cádiz. He hecho un trabajo. Eh, bueno, presenté un. presenté yo, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os explico desde el principio? A mí esto no me viene de nuevo, ¿vale? Yo tengo un familiar, eh, un, en concreto mi tía es víctima de, de bebés robados, entonces no me venía de nuevo, ¿vale? Esto ha ido circundando a través de mi familia y, bueno, eh, eh, mi experiencia sobre todo eh, ha sido re, muy reciente porque eh, precisamente la, la presidenta de esos bebés robados Coincidió conmigo en donde participo, en la asociación en la, en la que participo, en la, en, en la fosa de San Fernando que se ha abierto de represaliado. Yo estaba allí de voluntaria y coincidimos allí, estuvimos hablando. Ella dijo que quería eh, atención a las víctimas eh, en, en la próxima eh, sumación que, que, había en, que iba a ser en el cementerio de Cádiz yo le, le hice unas cuantas recomendaciones y, y a los días me dijo que si quería ser yo la, la psicóloga de, de la asociación y, y enseguida me puse a, como loca ¿no? eh, a, a buscar información a, a, digamos, a, a ver si había algo ya hecho en, en psicología sobre eh, bebés robados y, y claro, psicología y había robado si alguien había hecho algo y no había nada ¿vale? entonces es en España una, una experiencia pionera ¿vale? porque la, las exhumaciones de Cádiz han sido, ha si ha sido masivas no, no han sido cuatro sepulturas abiertas han sido mm, 46 familias las que han solicitado las exhumaciones 42 sepulturas que se han abierto y yo he atendido a 37, ¿vale? Familias. Eh, directamente yo entendí que esto tenía que ver con los conceptos de memoria y eh, hice eh, como marco, ¿no? Eh, mi marco fue totalmente basado en los conceptos de reparación, de rehabilitación e intervención psicosocial y comunitaria. Lo vais a ver, ¿vale?, a medida que vayamos avanzando cómo estos conceptos van encajando en la intervención. Por supuesto, mi enfoque siempre <ríe> en, todo, en todo lo que hago está relacionado con la perspectiva de género y entiendo que los casos de bebés robados tienen un gran componente, creo que lo dijo algún ponente Guillermo, ¿vale? Guillermo, Guillermo lo dijo Castellán, que tiene un componente de género importante, porque las mujeres... Hemos sido víctimas de, de violencia institucional de Santiago, era Santiago, Santiago, eh, de violencia institucional, es una clara, eh, un claro golpe contra las mujeres, eh, institucionalmente es violencia machista y, y sobre la mente y el cuerpo, y el cuerpo de, de las mujeres, ahora luego también lo vemos. Eh, como profesional, yo quería posicionar, ver desde dónde quería yo trabajar, ¿vale? Y eh, vi que es mucho más ¿no? que el trabajo psicológico, que hay, hay que verlo como desde una distancia, ¿no? Desde la objetividad. Tenemos que posicionarnos. ¿Estamos con los derechos humanos o no estamos con los derechos humanos? Mi, mi, mi, mi posición es con las víctimas. Con, la, con, esas, con esos padres y esas madres y con toda la familia que, que están sufriendo mmm, este tipo de, de violencia. Eh, y también con la concepción de que las víctimas son no solamente son víctimas, sino también son personas resilientes que dentro de su dolor han construido eh, espacios de resistencia. ¿vale? Y eso les hace resilientes a lo que han vivido y eso me parece que es algo que hay que añadir no a víctima como concepto legal y eh, personas sobrevivientes o resilientes desde el punto de vista psicológico entonces ahí es donde yo me, me he movido ahora sí guillermo Bouce en 2008 eh, hace una sentencia muy buena que <coughs> Eh, él, él es psicólogo de Psicólogos sin Fronteras eh, y él ha hecho intervenciones en fosa, pero no de haber robado, sino de represaliado. Y él dice que, que es inaudito recetar el olvido y el silencio para cerrar heridas, ¿vale? Eh, estas ideas que se nos vienen a la cabeza de hay que pasar páginas, mirar el futuro, no, eh, no hablar del tema, taparlo, y son cosas del pasado, ¿no? Como para eh, eh, perpetuar la impunidad ¿no? de lo que se ha hecho y sabemos perfectamente que desde la psicología sobre todo desde la psicología que os he contado antes de intervención social y comunitaria sabemos que no es así para cerrar una herida o un trauma ¿vale? porque trauma en griego es herida eh, tenemos que reconocer lo ocurrido elaborar lo vivido So, en espacios seguros. ¿vale? Espacios seguros no tiene por qué ser un despacho, sino crear ese espacio personal y vincular, vincular entre personas y la sociedad para poder proteger a las víctimas o sobrevivientes de, del, del daño. En el caso de la desaparición forzada de bebés, eh, hay un empeño de, eh, lo sabemos perfectamente, las víctimas lo saben, de, que, de una negación del cuerpo del bebé en las maternidades, hay una negación de, de, de los rituales de duelo, vale El, nosotros nos encargamos de todo, hay una negación de que esto ha pasado, vale porque eh, le contaba antes a, a Carmen, eh, a Car y a Karma también, <ríe> se lo he contado, que que he tenido a mujeres que incluso han dado luz en un hospital y cuando han tomado conciencia de que tenían la sospecha de ser robado han ido por documentación al hospital y allí no, allí no ha dado a luz, no había documentación en el hospital ni, ni defunción ni nacimiento y eso ha pasado. Eh, también eh, por parte de la víctima hay una negación, ¿no? de, les han negado una vida compartida. Las madres me han contado muchas veces que, incluso tirando para adelante con, con sus hijos que han tenido, eh, han tenido un tres o cuatro hijos, eh, en la comunión de una de sus hijas se ha acordado de, de al que le falta en sus cumpleaños, se acuerdan todo, todos los cumpleaños, ¿no? Esa es la, la negación de me faltan los cumpleaños y las vidas de la vida con mi hijo, ¿no? Esa es una negación también. Y precisamente el uno de los componentes de género que os hablaba antes es que eh, muchas veces eh, evit han evitado ellas evitar eh, para que no las llamasen locas ¿Vale? el estima de que me han robado a mi bebé. ¿Quién, sé ¿Quién me iba a creer a mí? Si contaba es, eh, que me han robado un bebé. Era como algo ¿no? eh, eh, extraño. Y eso ha, también ha mantenido, eh, o sea, ha sido una variable de mantenimiento de, del silencio por el temor a no ser creída. Y el dolor como exageración, ¿no? el no creer tampoco que que te roben un bebé eh, sea motivo para, para sufrir, ¿no? Eh, anda, chiquilla, eh, déjalo ya, ¿no? Que no sufras más, ¿no? Eh, Al final somos las mujeres locas y exageradas, lo de siempre. Pero, vamos, es lo que es la pregunta que yo le, les hago. Cuando me dicen, es que por miedo a, a ser llamada loca, pues me he callado. Pero, ¿quién no se desestabiliza cuando, cuando te dicen que tu hijo ha muerto, ¿no? Entre comillas. Eh, creo que también eras tú, ¿no? El que decías que... Es que estoy viendo que todas las, las ponencias se van interconectando y, y me gusta porque al final tenemos un mismo hilo conductor. Y tú decías que... Sí. ...que la responsabilidad de la búsqueda de los, de los bebés al final recae... ...sobre la, las propias familias... ...o sea, no ha habido una... Mm, eh, uni, ...o sea, no ha, no ha habido una responsabilidad institucional... ...ni social a la hora de buscar... ...han sido los, pro, los propios padres y propias madres... ...que llevando incluso un trauma un, un, y un duelo complicado... ...los que han estado a pie de cañón... Eh, para buscar a sus hijos y es el caso de bebés robados cádiz eh, desde 2009 que, que, que empezó a hablarse de, de, del tema eh, muchas familias eh, conect, conectaron con sus sentimientos ¿no? y decir lo que le ha pasado a ella me está pasando a mí entonces se dirigieron a, la, a, a las asociaciones a esta asociación eh, para hacer fuerza ¿no? y tomar la, la responsabilidad de que si nadie me ayuda voy a hacer fuerza con otras personas para, para que me escuchen. La mayoría de las madres tenían a sus hijos, eh, en, lo voy a poner entre comillas, enterrados en el cementerio de Cádiz, cerrados desde hacía muchos años y habían solicitado una y otra vez la apertura del cementerio para hacer las exhumaciones y no se les había permitido hasta que en 2017 eh, se reabrió el, el, el cementerio para hacer las exhumaciones y eh, empezó todo el proceso de pero llevaban desde el 2009 o sea casi 10 años luchando porque se abriera el cementerio ¿vale? eh, para mí y mi trabajo el, el que se hiciera el que se hicieron la, la, las exhumaciones, para mí y mi trabajo es una reparación simbólica. ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Es que en un microespacio, mmm, digamos que eh, éramos nosotras la institución, o sea, todos los técnicos, eh, todas las personas que no fueran víctimas, hacíamos la labor de intentar respetar lo máximo posible con un un trabajo delicado eh, lo que estaba pasando ¿vale? que las víctimas se sintieran en un, una situación de alto impacto emocional que eh, el trabajo que se estaba haciendo era para reparar simbólicamente todo el daño que se les ha hecho ¿vale? Eh, yo añadiría en el saber la verdad, hacer justicia y reparar el daño que todo esto que estamos diciendo sirve para que no, para aprender y que no repitamos más mmm, todas estas cosas. Por lo tanto, eh, mis objetivos fueron apoyar a las, madres, a las madres y familias partiendo del reconocimiento social de su condición de víctimas. Contener psicológicamente, no solamente ahí en el cementerio, sino posteriormente para que pudiesen expresar. ...todas sus emociones y todos sus recuerdos en esos momentos y posteriormente y proporcionar un espacio seguro, seguro para elaborar lo ocurrido y generar estrategias de afrontamiento desde un modelo de competencia resiliente. Esto quiere decir que yo desde mi punto de vista son víctimas pero a la, a la vez personas que han sabido, mm, o sea, no anclarlas en el victimismo, sino en, somos un junco, ¿no? <ríe> Esa idea de que somos más fuertes del, de lo que pensamos que, eh, que somos y que tenemos recursos suficientes para eh, salir de victoriosos ¿no? eh, de, de esta situación. Eh, estos son los objetivos que digamos lo, lo que puse en el programa eh, y ahí es, hay un componente ahí que yo quería eh, incluir que es el acceso gratuito al asesoramiento psicológico y eso venía, viene a colación de uno de los puntos eh, importantes de la reparación del concepto de memoria democrática de reparación que sea que, que sea eh, que se haga cargo en la institución, o sea, que mi trabajo no sea voluntario, que algo le tiene que costar. Que hay algo que se merecen las víctimas y es eh, asesoramiento psicológico legal eh, y mm, todos los recursos necesarios a su disposición. ¿vale? Es cambiar el foco, no son víctimas secundarias, sino ponerles el foco de que ellos, ellas y ellos son los importantes. Eh, pues esto es un poquito resumen de lo que os he contado, ¿no? y mm, mi, mm, en primer lugar, eh, mi intervención fue a las víctimas. Fue de octubre del 2017 a enero del 2019 en, en el cementerio, pero yo sigo todavía viendo a, a las familias. He participado en la toma de, de ADN también, eh, apoyando a, a las víctimas. Y sigo eh, asesorándolas. También se vio la necesidad de intervenir con técnicos, con los técnicos arqueólogos, con los voluntarios operarios, porque eh, podrían influir a la hora de, del bienestar psicológico y emocional, con comentarios, actitudes, eh, maneras de informar, etc. No sé, me vi ahí con la obligación de, de intervenir ahí. Estas fueron las tres. La, son las tres fases de, del del programa. Una fase de evaluación inicial, eh, donde yo en la capilla del cementerio que allí había materia de todo allí. No tenía un huequito ni un despacho, pero es lo que os digo, ¿no? Mi espacio de, de seguridad lo tenía con lo o sea, el vínculo lo creé lo era entre las personas y yo, independientemente de, del espacio. Y ahí, mmm, eh, mi, mi, todo mi empeño era establecer el vínculo, ofrecer información sobre cómo iba a ser la intervención, eh, en la intervención o sea, proporcionar la información sobre cuál era el trabajo de los técnicos arqueólogos, ¿vale? Para que... En, fuera más fácil ¿no? el trabajo, porque ellos, mmm, ellos preguntaban mucho eh, cuánto va a durar, ¿no? esto cómo va a ser, entonces yo tenía que decirle que tenía que tener paciencia, porque el trabajo de los arqueólogos y el, y el antropólogo era un trabajo muy minucioso, que tenían que medir, que ten, mmm, explicarle, no darle toda la información posible para que cuando entraran en el cementerio eh, tuviesen todas las ideas claras. Exploraba eh, estrategias de enfrentamiento, eh, el estado emocional, eh, mm, antes de entrar en el cementerio muy importante, porque he tenido ataques de ansiedad antes de, de llevarlas al, a la zona. Eh, y prácticamente hacía, bueno, y hacía también que me contaran su experiencia. Y a partir de ahí, pues ya en tabla había... Una unión fuerte, ¿no? Porque ya, ya en el cementerio sabían perfectamente que yo iba a ser su persona de referencia, que podían contarme lo que quisieran, que podían contar conmigo, ¿no? Era como una, una vía de escape. Ya en la segunda fase de acompañamiento en el cementerio, os doy la, lo importante es... O sea... Cómo os lo cuento. Yo creo que lo vaya a ver. Pero mmm, tenemos que tener en cuenta que la, la excavación, la excavación, la intervención arqueológica es complicada de, de, de ver, ¿no? Es una, una sepultura donde están todos los, eh, todo, todas las cajitas de bebés, ¿vale? Y eh, están por orden de enterramiento, entonces el tiempo que se van a llevar los arqueólogos digamos, eh, en la intervención no van a ser ni un día ni dos. Muchas veces eh, hemos tenido hasta mes y medio o dos meses, tres meses eh, para completar una, una sepultura y hasta llegar a la zona caliente de alta probabilidad, que es donde con más probabilidad esté el cuerpo de su bebé. Entonces ese es momento clave, ¿vale? Y el resto del tiempo, en acompañamiento, de 8 a 2 de la tarde, trabajo de arqueológico, haciendo que participe también la familia. Hombre, si es una mujer mayor, pues ella está en su sillita, no tranquila. Y el resto, colaborando, en sacar tierra, en proporcionar material, etcétera, etcétera. También acompañaba en el estudio antropológico forense, que es eh, un, el antropólogo es Juan Manuel Huijo, Mauri, una un profesional increíble, ¿no? no solo porque es un expertísimo en la materia, sino también eh, un, tiene una calidad humana impresionante. ¿vale? Y eso es imprescindible a la hora de tratar con con, con personas mmm, tan, tan afectadas. ¿no? No, ya te has pasado. Ah, me he pasado. Vale, pues ahora, ahora os enseño fotito. Eh, y la, segun, la tercera fase que es en la que estoy, que es de, de seguimiento, ¿vale? Este es el cementerio. Ya como podéis ver, el.. Vea, eh, me voy a levantar. Como veis, las sepulturas son así. Son rectangulares. Ahí cabe el. Eh... Eh, el trabajo es muy ajustado ¿no? eh, en condiciones muchas veces, imaginaros de octubre a, a enero han pasado todas las climat climatologías o sea que eh, hemos tenido que soportar el clima aparte de, de todo lo ¿no? eh, la capilla ¿no? haciendo el estudio antropológico y aquí estamos, esto es una foto un poco borrosa pero vamos, se puede identificar al arqueóloga dentro de de la sepultura, una haciendo fotos, yo aquí, eh, madre, equipo directivo de la asociación, ¿vale? Pepe Basayote, eh, general Basaglote, arqueólogo, y aquí estoy en A ver qué más. Mm, lo mismo. Para que veáis un poquito cómo, cómo era el campo el cementerio, cómo organizamos todo. Toma de muestras. Juan Manuel, eh, Juan Ma haciendo con las muestras. Y aquí eh... Chani Herrera, presidenta de la asociación. Sin ella no se podría haber hecho nada. Absolutamente. Gran Juanma y el arqueólogo municipal. Y aquí todos sobrando. Y os pongo eh, un artículo que lo hicimos entre todos los profesionales que estuvimos allí, que es muy bueno porque eh, hay fotitos, hay eh, fotos de, de, de las memorias, donde el estudio está. ¿Cómo se dice? estatigrafía. Esta que como que cortan la, eh, la sepultura y, y muestran a la familia en las memorias. Cómo, cómo están posicionadas eh, todas las cajitas hasta llegar a la zona de alta probabilidad. Y, y, le, y así es como los arqueólogos explican a, eh, a la familia eh, dónde estaban posicionadas los restos de sus bebés. Y ya está. Muy bien.